bien pues eh, vamos ahora con otro tema que tenemos también esto en estepona que nos encanta siempre ir a la, la gastronomía la gastronomía es algo fabuloso que estaba yo comentando lo de mayasen sego, de tal pues sí que es verdad y que hay que ayudarlos también y nosotros bueno pues con nuestra cámara con nuestro medio bueno pues ahí he estado yo también a ver que como ha empezado también esta etapa ángel de la brasa de alberto en estepona que tiene la mejor gastronomía del lugar bueno es uno de los mejores restaurantes con carne es su especialidad de carne a la brasa y bueno mucho otro plato que tiene la carta que para eso hemos ido para informarnos de que ha incorporado nuevo que en fin cómo les cómo lo está yendo cómo ha empezado la etapa bueno en fin todas estas cositas que nos vamos ahora a, a, a documentar de primera mano con los profesionales venga pues ahí lo tenemos y él mismo nos lo cuenta Aquí estamos en el municipio de Estepona, un lugar precioso para disfrutar allá en esta fase 2 de la gastronomía, de un paseo, bueno y de estos bonitos jardines que están todos preciosos. A ver si no los tropeamos con los guantes y las mascarillas que se tiran por ahí, ¿eh? así que nada, vamos a mantener esto tal cual, tan bonito como siempre y desde aquí, desde la Brasa de Alberto vamos a hacer hoy un reportaje a la gastronomía y también un homenaje también a Ángel, que ha sido todo, todo un empresario valiente, que ha respetado toda la normativa en todo momento ya veis que aquí tiene una terraza pero el interior también la gente muy asidua a estar ahí dentro en este como reservado y pero nada él aquí tiene abierto para ofrecer lo mejor de lo mejor como siempre en su línea vamos a ver cuál ha sido su estrategia también para superar todo también lo que nos queda porque eso es otra entramos fase 2 pero bueno también hay que superar todo esto y bueno los empresarios eh, tienen sus propias estrategia cada cual y él no lo Va a contar. Bueno, Ángel, la verdad es que nos alegramos muchísimo de poderte entrevistar. Ya que hemos entrado en fase 2, que ya teníamos ganas de recuperar los amigos, de saber, pues, de, de la gastronomía. de Ahora estamos ya en primavera, qué cambios hay en la carta y en esta fase que se puede, que no se puede hacer, cuál es el reglamento. Empezamos por ahí, ¿te parece, Ángel? En primer lugar, ¿cómo estás? Eh, gracias a Dios estamos bien, ya estamos reincorporados Tenía muchas ganas de estar aquí, de atenderos y, y de trabajar un poquito y de volver a ayudar a salir esto para adelante Yo creo que también hemos pasado, esperemos, la parte peor de la pandemia Pero ya tenemos que trabajar duro también para intentar solventar la, la fase económica Nosotros abrimos a primera hora para que nuestros trabajadores recuperaran su sueldo íntegro Y su puesto de trabajo Y aquí estamos luchando y, y a la expectativa también de adaptarnos en todo lo que... ...en todo lo que nos digan. Eh, bueno, la verdad es que tú tienes un, una terraza muy bonita... ...con mesas que también habrás tenido, bueno, pues que acoplarlas... ...también a las nuevas normativas de la distancia y dentro... ...que dentro antes no se podía, pero ahora sí ya se puede ya... ...tener abierto y funcionando como, bueno, como la normativa diga. Siempre la verdad es que para nosotros lo más importante... ...es la seguridad, entonces no hemos escatimado en nada a la hora de... De, hacer, ...de dejar la distancia... ...como puedes ver no hay dos metros entre mesas... ...puede haber casi cuatro metros... ...o sea queremos... ...también tenemos la suerte que el ayuntamiento... ...nos ha dejado un poco ampliar la zona de terraza... ...nosotros en vez de lo que hacer es montar más mesas... ...lo que hemos hecho es ampliar mucho... ...entonces ahora hay muchísima distancia... ...para que se pueda mantener la distancia de seguridad... ...y para que ni los trabajadores ni los clientes puedan... Puedan, puedan estar seguros y luego pues dentro hemos hecho exactamente lo mismo, hemos separado mucho las mesas, hemos quitado menos mesas, nos hemos quedado con algo menos del 40% de ocupación y también nos hemos adecuado con material, hemos comprado lavavajillas, el último modelo que nos aseguran que, que lavan desde agua, tiene filtro y lavan desde agua completamente pura. Y a, una, ...y a una temperatura superior a 65 grados... ...o sea que ya lo que estamos aquí es con muchas ganas de trabajar... ...con muchas ganas de atenderos... ...de que disfrutéis... ...y que podáis estar completamente seguros. Bueno, ya nos hemos dicho que tienes tu gel ¿eh? El desinfectante... ...y también eh, yo quería preguntarte también, Aje... ...por eh, tu clientela, porque tú también trabajas mucho... ...con personas de aquí, residentes extranjeros... ...¿cómo ves tú que va a funcionar esto ya a partir de ahora?... Eh, vas eh, recuperas tu clientela, eh, piensas que va a haber más nacional que claro, internacional los residentes, porque no van a poder venir, ¿no? por ahora. Sí, por ahora lo que en estos días que llevamos abierto, en estas casi dos semanas que llevamos abierto, lo que más hemos visto ha sido nacional. Ha sido el cliente nacional, el cliente del pueblo y extranjero hemos visto algún residente, pero todavía muy, muy, muy, muy, muy pequeña cantidad tengo mucho cliente habitual que tenía mucha ganas de salir y la primera semana la verdad es que ha sido un poquito incluso desbordante hemos estado todos los días llenos ya la segunda semana se ha trabajado bien pero ha estado a un ritmo un poquito más tranquilo pero muy bien con movimiento y el extranjero la verdad es que yo creo que no sé si a partir de julio empezaremos un poquito a ver y recuperar aunque sea residente pero la verdad es que ahora ni siquiera el residente lo estamos, lo estamos viendo. ¿Cuál es tu estrategia para superar esto? Porque claro, estábamos hablando de la parte económica al principio. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué, qué estrategias has pensado para eh, que venga más gente, quizás no sé, hacer un descuento en eh, los mismos platos que tenía antes o algún no, algunas ofertas? ¿Cuáles son tus estrategias? No, bueno, ya ahora mismo lo que estoy haciendo es intentando adaptarme día a día a lo que nos salen, a lo que nos cuentan. Por lo pronto yo tengo varias cosas preparadas, varias cosas preparadas como a lo mejor descuentos, en, pequeños descuentos en, los, en las horas más muertas, para intentar los, los días más tranquilos o las horas más tranquilas, en vez de estar parados, eh, hacer ofertas oferta para poder animar esas horas, sobre todo esas horas. Tampoco hasta ahora hemos podido hacer mucho porque, ya te digo, con cinco mesas que tenemos en la terraza, pues hemos estado... Completamente completo Y luego no estamos cerrados en nada, tengo, muchos, tengo muchas propuestas, pero las tengo guardadas en el cajón porque tampoco sé cómo viene esto, tampoco sé cómo va a ser la normativa. Tengo preparado un caso para empezar a hacer delivery, tengo preparado una ampliación de horario y una ampliación de días de apertura, muchas cosas preparadas, pero primero tengo que ver cómo evoluciona esto para ir tomando las medidas. El tema de, de cocina, pues estamos haciendo cocina de mercado con lo, que, con lo que hay, porque la verdad es que muchos proveedores todavía no han empezado a funcionar y adaptándonos día a día, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es adaptarte a lo que te viene no a la carta, porque tú tienes una variedad, aunque todo el mundo sabe que aquí eres conocido por las brasas, que las hacen buenísima, esas carnes, que además las tiene cuando ahí, vemos en esa nevera esas carnes tan fabulosas, que es, es único, vamos aquí en este espacio, y bueno, pues no se sé, habla por ejemplo, a la hora de darle la carta al cliente, eh, al comenzar, eh, como ¿cómo, cómo hacerlo decís de viva voz? Eh, ¿Cómo, cómo hacéis ahora no, nosotros sí hicimos en un principio el, el tema del código qr pero pensamos que era más cómodo hacer unas cartas usar y tirar entonces hemos hecho unas cartas cómodas que son de un solo uso la usa el cliente y luego las desechamos y creemos que es lo más cómodo eh, también tenemos como siempre tenemos sugerencias que el camarero si sí las si sí las canta pero creemos que lo más higiénico y lo más limpio es una carta que se usa se tira y y que van rotando. Aparte luego también tenemos la acción del código QR, pero sí es verdad que los primeros días vimos que a lo mejor fallaba la conexión, hay gente que no, todavía no está muy, muy acostumbrada a ese tema, entonces decidimos que lo mejor eran las cartas y lo que estamos usando y la verdad es que hasta ahora pues, es lo que vamos a seguir haciendo por ahora como se pueda viajar de una provincia a otra, para que las personas, por, por ejemplo, que optaban más eh, irse al extranjero o a otro lugar en vez de hacer turismo nacional, como este año se va a hacer mucho turismo nacional, eh, vamos a recordar la carta, los platos que se elaboran aquí en tu casa, aquí en la Plaza de Alberto. ¿Qué platos son esos, esos eh, platos típicos que bueno pues la gente repite que no los puede quitar nunca porque son ya de, de la familia? Bueno, ante todo quiero decir que también hemos, nos vamos a volcar un poquito en, nosotros también en muchos de los productos que traemos los traemos de fuera y lógicamente habrá cosas como las carnes porque no conseguimos una carne, sobre todo en la vaca vieja de la calidad que nosotros necesitamos aquí Pero lo que estamos intentando también es eh, consumir más productos de la tierra, consumir más productos de la zona para intentar aprovechar a, al proveedor local y a la huerta local y el pescado que tenemos aquí maravilloso, nosotros no lo estamos haciendo de Galicia pues estamos intentando traer cositas de cositas de la zona e intentar ayudar también no entre todos ayudar al comercio de Estepona ayudar al comercio de la Costa del Sol que tenemos cosas maravillosas e intentar eso y luego pues más que nunca ahora yo creo que tenemos que esforzarnos en hacer las cosas muy bien o sea si antes seleccionábamos la carne ahora la vamos a seleccionar al extremo solo vamos a traer cosas muy especiales eh, carnes carnes super seleccionadas la mejor vaca mejor ternera el mejor cordero y creemos que ahora la economía está un poquito, un poquito dañada en muchos casos, entonces tenemos que la persona que venga tenga que salir muy, muy, muy satisfecha. vamos a buscar muchos puntos de temporada, la verdura de temporada, el pescado de temporada, lo que nos entre, ir cocinando día a día, ir cocinando con mucha tranquilidad, con mucho amor, con el mejor producto e intentarnos fallar al cliente que haga la fuerza de venir y, y darle lo mejor que tenemos y hacerlo con ahora más que nunca, hacer todo lo mejor que podamos que hoy seguro que nos tienes algo preparado, vamos a ver en qué consiste lo que ha preparado Ángel para hoy y su maridaje, porque aquí también tenemos que decir que era aquí una bodega particular también exquisita para el buen cumbe, <ríe> y el Sibarita. Es, es, es un placer teneros aquí y ahora espero que os sentéis y ahora os voy sacando cositas para que vayáis probando y para poder pasar un buen rato con vosotros, que es lo que me importa, que estéis a gusto todos los que vengáis aquí y que disfrutéis de la comida. A que recuérdanos la página o el teléfono de reserva, porque yo soy de las que digo que es mejor reservar para tener nuestra mesita aquí esperándonos y con todas las cositas como nos gusta, ¿verdad? Esa atención que se da aquí en la brasa de Alberto, que son únicos y que me gustaría pues que recordara ese número o página para reservar. Pues sí, pues el teléfono es el 951-703-317. Eh, también un teléfono de WhatsApp que es el 636-192738. Eh, la página es Las la W de Alberto y sí es verdad, es recomendable reservar, sobre todo ahora que la capacidad es bastante menor, es casi imprescindible reservar, porque la verdad es que por ahora los primeros días y esperemos que siga así, estamos bastante bastante desbordados La verdad es que la capacidad está siendo, la aceptación está siendo muy buena. Enhorabuena Ángel, la verdad ha sido un valiente, eh, la verdad es que te felicitamos por ello, por tu gastronomía, tu buena ser, tu profesionalidad y ya aprovechar para decirle a la gente que venga, que venga aquí a la basada de Alberto y sobre todo a Estepona, a conocer este lugar tan bonito aquí en este municipio de la Costa del Sol, que es una maravilla, Más ya se puede eh, ir a la playa y disfrutar del paseo marítimo, muchísimas gracias y aquí nos quedamos contigo Ángel, ya no nos no, echa ni con agua caliente. Bueno, ¿qué te parece Ángel? Que ahora ya pues que hemos finalizado oficialmente la entrevista... Eh, pasamos a mirar cómo has adaptado todo eh, me has hablado del fregaplato de, de cómo te has eh, acoplado a todo lo que es normativa para desinfectar y que no haya peligro de virus aquí no queremos virus ninguno ¿Qué te parece si no lo muestra pasamos a la acción bueno pues aquí quiero mostrar un poquito lo, lo que hemos preparado aparte de la máquina de ozono que, que está en la cocina de agua por ozono eh, que lo utilizamos para desinfectar el agua no, no realmente el ambiente eh, luego hemos comprado dos lavavajillas, uno para la cocina y otro para, para la sala, para lo que es copas y tazas, que tratan el agua, para que no, el agua que entre sea completamente pura, eh, no tiene cal, no tiene absolutamente nada, es agua 100% pura. Y luego también el, lo que nos asegura, aquí vemos es que lava a una, a una temperatura superior a 65 grados. Esto lo estamos lavando con agua pura. Y una temperatura de 75 grados y nos aseguramos que no hay ningún tipo de virus ni nada, ni nada de nada en las copas. Que esté todo higienizado y todo perfecto para que podáis venir y comer seguros.